Hola, Sara. ¿Cómo te ha ido? Adelante. ¿Qué hago de hacer? Sara, yo sé que este es un momento muy duro para ti. Yo lo sé. Pero tú eres una persona joven. Tú eres una persona fuerte. Date una oportunidad, Sara. Es tu vida. Por favor, empieza con la quimioterapia. Lo vas a lograr todo en esto es una actitud positiva yo sé que lo vas a lograr no, Sara, por favor, no vuelvo a repetirte darte una oportunidad no, doctor yo prefiero prefiero morirme a que me mate ese tratamiento es, se me cae el pelo ¿no? no, y mis cejas y mis pestañas No marcarán quién soy Sara, ¿qué te pasa, hija? Que te veo preocupada y tan llorosa Ay, oh, es que... Me he dado cinco lo que de seno. ¿Qué? Tengo miedo, mamá. ¿Cómo así, hija? No puede ser. Tú tan llena de vida, hija. Pero yo, ¿sabes que estoy contigo en este momento tan difícil, Sara? El doctor dijo que el siguiente paso era hacerme la quimioterapia. Pero yo no quiero perder mi pelo. Eso, eso es muy duro, mamá. Me da mucho miedo. A ver, hija. Sé que es una situación muy complicada y muy difícil. Pero vamos a salir juntas de esta. La quimioterapia es una decisión de vida, Sara. Es lo que te va a curar y te va a mejorar. Yo sé que existen fundaciones como la de Avon para la mujer, que nos puede ayudar en este momento tan duro. Nos puede dar apoyo, orientación, te da apoyo psicológico, emocional. Y siempre sabes que estoy aquí a tu lado. Gracias, mami. Mami, tengo miedo. Yo... Ni siquiera le he hecho a mis amigas ¿Cómo así, Sara? Es que no quiero que nadie sepa ¿A tus mejores amigas? No, no quiero que nadie sepa Pero ¿sabes qué? ¿Está bien? Voy a, voy a tratar de despejar mi mente no sé, voy a salir un rato, a ver. Voy a pensar las cosas. Tú no te preocupes, ¿no? Gracias. Tranquilo. Gloriola, hola. Tiempo sin saber de ti. Hola, ¿cómo estás, Cami? Muy preocupada, ando Cami. marcarán quién soy mm.